Bueno vamos a ver si podemos grabar este este video, me estoy basando en una, vamos a realizar pues esta esta familia, pues vamos a ver qué dudas pues, nos surgen porque se ha podido realizar por partes pero no, no la he podido realizar completa. Esta es la familia que queremos que pues queremos hacer. Es con una base y un muro. Ya tenemos aquí una parte hecha y ya tenemos la base y aquí ya tenemos una familia pues semi completa no incompleta porque está esta pero entonces mmm, los parámetros están están bien pero pero lo que nos sucede es que al colocar el muro la parte superior esto se nos, no se nos repite como queremos sino que si esto tiene dos metros pues acá la podíamos hacer dividiendo y colocando mitad y mitad pero pues no nos queda completa o sea quedaría uno y uno pues no nos sirve por ejemplo como este caso que ya las tengo hechas por ejemplo con este que es un muro basado en en, en, en la familia genérica pero sobre una base ¿no? no sobre una línea entonces ahí lo tenemos pero el problema este es que al, al generarlo están los parámetros el problema este es que al generarlo hacia, hacia la otra familia base muro entonces no nos no, no nos queda dividido ya, le, ya lo he utilizado también agregándole aquí el parámetro de bueno, esto ya toca anidarlo anidarlo aquí a esta entonces si lo hacemos vamos a hacerlo pero entonces el problema ahí que nos vamos a ver qué nos que nos pasa ah, si ah, sí, lo puse bien aquí aquí está ahí nos recuerda no nos recuerda, entonces tenemos esto pues simplemente lo movemos acá porque igual ah, bueno no lo podemos dar editar plane pica plane este y ya nos queda pero entonces el problema es que esta distancia aquí tiene dos metros ¿no? entonces si yo le doy a editar tipo y le y selecciono que esta distancia al ido sea 2000 la longitud que es la que tenemos aquí en el proyecto lo hace Ah bueno, lo hace pero lo hizo mal Vamos a corregir eso Porque Ahí sí, ah bueno, fue por esta Vamos a editar familia Y nos vamos a la vista frontal Aquí Ponemos que estos son 30 Y ya Ok mm. No fue me da un problema ahí borremos otra vez porque nos generó problema si solo era este ah, vamos al otro lado vamos a right back no generó problema ah, vamos a editar esto si sí, está bien 30 30 30 sí uh -huh. esta es la familia de muro y sí. uh -huh. cerramos esta porque nos generó problemas esta es la uh -huh. vamos a ver acá si sí, muro compuesto tal y basado en línea también lo había realizado pues ahorita miramos ese pasaba en línea pero entonces eh, eh, nos, también nos genera problema vamos a ver como ay coño mira mm, no. editar destrucción esto está bien uh -huh. porque nos dice que no si sí, ya yo ya lo había probado y funciona ah, que hice que wea no, no, no, no, no, no, no, models ¿Cómo así? blocks mm. dice que el parámetro blocks está mal pero 2000. Okay. No, coño. ¿Qué sucede? Ahorita no funcionado bien y ahora no sé qué pasa. Vamos a ver. Bien, ya, ya solucionamos ese ese problema que nos estaba ahí generando. Ya otra vez volvió a quedar acá pero bueno ahí solucionamos fue lo básico que yo quería mostrar en este video era no sé cómo, cómo hacer para corregir este problema porque si le decimos que esto sea una unidad a la longitud de 2000 o sea lo que tiene aquí en el proyecto lo que tiene esto aquí en el proyecto que es esta esta longitud bueno, esto también la vamos a ponerle para saber, solo para saber. No, nada más. Tenemos esto acá y esto acá. Esto lo podemos hacer un poquito allá. Esto también. Entonces ahí no, ¿cómo hacemos para uno generar esta que nos quede continua? Y nos quede como, como este, esa es la duda que no sé, cómo tengo. A ver si alguien en YouTube o. O alguien en el mundo porque porque la otra, bueno, a ver si nos pueden ayudar con esa solución, no sé de pronto no se pierde nada intentando porque la otra que yo hice fue generar esa misma familia como una línea aquí está es esta line base y así si sí nos sirven en el proyecto vamos a comprobarlo para que para que vean nuevo proyecto Ajá. vamos aquí, ok y buscamos aquí esa line base es esta siempre es que con tantas familias abiertas siempre es complicado pero bueno vamos a cerrar esta y es esta no line base no hay ningún truco y vamos a proyecto y ahí nos funciona bien hasta cierto punto no porque al hacer esto en la esquina ya ahí nos ya ahí tenemos un problema ¿no? entonces vamos otra vez con, otra vez la ponemos aquí esto y otra vez ponemos acá uh -huh. y hasta ahí no nos queda bien pero entonces no no está funcionando realmente como un parámetro y la otra también o sea, la puedo cargar aquí y nos queda ni nada y nos queda bien no nos queda ni nada sino que nos queda pues nos queda hecha pero pues la idea es la idea que yo quería era que o que, que todos queremos es pues bueno, no sé Thank <laughs> you.